Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arri y hoy os traigo un nuevo tutorial Hacía ya unas par de semanas que no sabía nada y esta semana toca vamos a hacer este gatito es un gatito de madera podéis que sea sencilla que sea muy muy sencillita puede ser en cristal en plástico y vamos a hacerla en dos trozos Vamos a hacer la mitad de delante y la mitad de atrás. Para ello vamos a utilizar arena, simple de arena. Vamos a utilizar por supuesto eh, nuestro hornillo, nuestra fuente de calor para hacer el baño ma baño María. Con las paracinas vamos a utilizar parafina sin color al que le, añadi le añadimos una crayola blanca. Y parafina ya teñida Fue teñida también con crayola pero de azul Y como último vamos a añadirle un poquito de esencia A ver qué tal nos queda el gatito Enciendo el hornillo Y ahora vamos a poner las, las piezas que tengo de parafina coloreada en azul para que se funda ya voy poniendo en el otro recipiente la que es en, sin color a la que le añadiré la crayola bueno he vuelto la, la cera azul se ha fundido y ahora pasaré a la a la que Colorearé yo mientras ya veis que tengo una bandejita preparada con, con arena. No es arena de playa, que podría parecer, pero no lo es. Esa arena de, de, de obra que, que tenía. La he limpiado un poco. Sabéis que viene un poquito más sucia. Y ahora que la, la roció pues con agua. vamos a humedecer eh, sobre todo las partes en las que vamos a, a poner nuestro gatito vamos a hacer como, como cuando ibas a la playa a jugar de pequeño y jugabas a hacer figuritas y dentro de la nostalgia he metido la arena de la playa y este gato que va a ser, no va a estar ni triste, pero sí va a ser azul. Recordando una, una canción. Incidimos bien con el agua. Es mejor echarla así, rociarla, ¿eh? Y con nuestro gatito. Como lo que queremos que se vea va a ser la parte de delante. Pues lo hundimos en esta arena. Presionamos bien. Presionamos con fuerza. Va a hacer falta hacer un poquito de fuerza. Al hacer esta fuerza eh, los laterales de la arena se van a gritar, Pues nada, los alisamos con las manos. Pues seguimos presionando. Que nos quede bien bien la formita del gato y con cuidadito se levanta eh, se ha soltado un poquito de arena pero no os preocupéis porque después volveré a introducir la... el gato ahora por la parte de atrás lo mismo que por la parte delantera presionamos bien unimos bien nuestro gatito en la arena alisamos los bordes y como al igual que la primera figura me ha caído un poquito de arena, pues vuelvo a poner a introducir el gato con la misma forma. Y, y presiono un poquito. Así, presionamos un poquito. Y con cuidadito retiramos la figura. Y para la parte delantera que me había caído un poquito de arena, pues vuelvo a introducir el gato y vuelvo a presionar con cuidado. Y ahora sí, con mucho cuidadito... Retiramos... Bueno, voy a echarle un poquito de agua... Para que se me mantenga un poquito esta arena... No se me... Caiga para adentro... Como la primera vez... Así, con el agua... Le damos unos toquetitos... Y retiramos... Bien, tenemos la crayola... La cera ya se ha fundido y la echamos dentro. Removemos bien. Ahora que ha pasado unos segundos, ya veis se tiñe muy rápido la, la parafina. Es removerla bien para que no nos queden pozos en, el, en la parte inferior. Y ahora sí vamos a echarle la esencia. He elegido la esencia... De violetas, también como otra mítica canción. Y vamos a echarle un buen. unas cuantas gotas. Quiero que este esta vela huela bastante. Después se la añadiré también a la, a la parafina azul. Removemos un poquito. Eh, cuando echamos la, la esencia, es mejor ya tener retirado el, el cuenquito de, del fuego. Pero bueno, esto ha sido nada, unos segundos. Para que, es para que no se evapore tan rápidamente. En nuestra esencia. Y ahora darle un poco de calor a esta azul. Ya he vuelto con ella fundida. Ha sido nada, unos minutitos. No estaba sólida del todo. Ahora lo que vamos a hacer con el termómetro. Importante. Vamos a intentar que las dos eh, parafinas. La azul y la blanca. Estén... Lo más acercadas en temperatura. Buscamos en torno a unos eh, 65 grados, más o menos. ¿eh? 63 nos valdría. Si pudierais tener las dos eh, parafinas al fuego a la vez, sería lo ideal. Veis Como que con una sola fuente de calor también se puede conseguir. No es justo exactamente los grados eh, iguales, porque siempre hay la comita y puede vari variar las decimales. Apagamos nuestro hornillo. Ahora cogemos la esencia, otra vez. Y vamos a verterla sobre nuestra cera coloreada en azul. Le echamos bien, no os preocupéis por la cantidad. removemos un poquito se mezcle bien la esencia y la parafina volvemos a comprobar otra vez la temperatura que han pasado unos minutillos La blanca me parece correcta y la azul también está correcta. Y cogemos las, las parafinas y vamos a echar los dos en el mismo agujero. Blanco la he hecho más por la para, parte de la cara y la azul hacia los pies y ahora que se vayan mezclando en el centro. Eh, por supuesto, podéis elegir los colores que queráis al hacer vuestra figurita. Si queréis mezclar colores o echarle un solo color. Yo he preferido eh, mezclar estos dos colores. Así ve veis otras técnicas. En cuestión color. Como hacer mezclas con moldes. Ahora en la mecha Mido lo que lo que es la altura del gato y le dejo 2 centímetros para arriba y 2 centímetros para abajo de mecha y vamos a la acercamos todo lo posible desde la parte inferior de la, la mitad hacia la parte superior donde queremos que salga nuestra mecha truco en el bordecito en la arena presionar un poquito con la, con la cera ahora vamos a hacer a la inversa en en el otro gato El amarí, el blanco, perdón eh, En la parte de las patitas Y el azul en el de la cabeza Bien, veis que se ha escapado Un poquito de cera hacia la parte inferior No pasa nada Después se la retiramos una vez fría Volvemos a repetir la mecha Medimos lo que La altura Dejamos 2 centímetros para arriba y 2 centímetros para abajo. Y ahora la, la acercamos todo lo posible a la cera despacito, muy despacito. Que se vaya mezclando la cera líquida, que vaya impregnando la mecha. Y presionamos la parte superior y inferior sobre la arena. Ahora han enfriado, han pasado pues eh, unas 4 horas desde que vertí la acera con una brochita pues le quitamos la, la, la arena que haya podido quedar sobre nuestra vela y ya se aguanta de pie no tenemos que ponerle base ni, ni, ni nada lo mismo con la parte de atrás Aquí donde se había escapado la cera, pues ya veis, con la mano la podéis partir perfectamente ese sobrante. Lo reutilizaremos después, por supuesto. Limpiamos bien con la brocha. Aquí se me ha escapado un poquito de, de hierba que ha quedado sujeta aquí en la cera, pero la quitamos con, con la mano sin problema. Y ahora al final, pues cortamos el exceso de mecha de la parte inferior. Lo mismo de la otra figura. Por cierto, si aún no te has suscrito, pues ya sabes, suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones sobre cuando subo un vídeo. Y este es el resultado. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle un like, un pulgar para arriba. Muchas gracias por verme.